Cómo hacer un trading preciso. Y bueno, lo bueno, primero hay que entender en qué contexto de mercado te encuentras. Y lo segundo es entender en qué etapa del proceso tú te esa etapa de proceso en la que te encuentras Te va a dar la habilidad de entender En qué mercado estás operando mejor Y estás obteniendo mejor beneficios Es decir, si tú auditas tu cuenta Como debería ser todo inversionista Auditar, pues su cuenta es A ver, es el historial Como lo es el historial en la gráfica Es el historial del negocio De qué rentabilidad ha dado con el tiempo, ¿listo? Entonces, si digamos, mi cuenta me dice No, pues estás ganando mucho en el SP500 O en el Nasdaq Estás ganando mucho Y estás perdiendo mucho en forex digamos en el euro bueno, el euro ahorita está cayendo sabroso. Cualquier par de Forex y te está diciendo otro par estás perdiendo. Y tú sigues operando más en este par que en el par que te está dando más rentabilidad. Pues eso es lo que te puede estar embarrando. Solo ese, ese pequeño detalle te puede estar embarrando esa forma de hacer un trading preciso. Esa forma de entender el impulso mayor y trabajar esos impulsos mayores. Que si aquí, digamos, vuelve a caer por otro impulso, fíjate lo simple que es con la metodología si vuelve a hacer otra vez este impulso a la baja y todo se sigue yendo a la Damiera en Estados Unidos, pues tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco semanas para operar a la baja. Con un impulso, según el broker con el que operemos, que este nos permite operar con 0.01, 36 pips, acá ya son 553, no o sea... Si te das cuenta y aquí simplemente puedes trabajar una cuenta y sacarle buena rentabilidad. Pero porque tú sabes en qué contexto de mercado te encuentras y sabes en qué etapa de proceso te encuentras. Porque el Forex es mucho más complejo, es mucho más volátil y eso va a producir pues que no hayan beneficios a tu favor. O sea, si digamos yo estoy aquí en Forex y yo veo que el tema de la manipulación es una agresividad ni la hija de su pinche madre en h 4 y yo no sé enfrentarme emocionalmente a esto que no se parece en nada, es diferente este impulso ya después de la liberación de esta gran manipulación, esto es pura manipulación del mercado. Yo esto yo no le veo lateralización, pues entre un precio máximo y mínimo si sí hay una lateralización, que vendría siendo ese precio alto y mínimo vendría a ser pues estos dos este de aquí y este de aquí. De hecho, vendría a ser desde este de aquí. Pero bueno, acá todavía hay un impulso y acá empezó a manipular. Entonces, díganme, el ritmo del mercado es totalmente distinto. Fíjate tú este ritmo de mercado. Es que es brutal, es brutal. Y el que no sabe esto, pues no entiende que tiene que ir a su ritmo. Que no entiende que siempre tiene que operar Forex. Sino que, a ver, estamos en crisis y sabemos que el mercado de los Estados Unidos pues está yendo a la daña. Entonces, si sabemos que el mercado de Estados Unidos está dando a la de y tú y yo somos traders, y podemos entrar a operar lo que se nos hinchen las bolas y tenemos el acceso a esa gráfica, pues sabemos que va a venir una extensión, en extensión, extensión del mercado a la baja, pues nos montamos en esa extensión por tres semanas. Y luego cuando vaya ser, nos mamamos esta manipulación sin operar, simple, sencillo, pun, versátil, preciso. Entonces, ya sabemos que digamos aquí, creando esto, y está creando esto y posiblemente podría seguir cayendo. Muchos dicen que va a seguir cayendo si, digamos, uno busca noticias, etcétera. Pero a nivel gráfico, si yo pongo acá, sí, posiblemente va a seguir cayendo. Entonces, acá te puedes trabajar en temporalidades menores. Cada vela que estamos viendo aquí, cada vela, si yo me acerco semanal, mira que cada vela semanal es bajista. Entonces, aquí podría ocurrir lo mismo. Toca darle seguimiento, como a todo, dependiendo de la estrategia, y que darle seguimiento sabiendo esto, nos montamos solo en este par, y ya, chinga su madre, que está en crisis todo, listo, full, trabajo este par, si sé la metodología fractal, si sé a lo que me estoy enfrentando, si sé que tengo que esperar, acá se esperar, acá todavía no hay que hacerle nada, nada, nada, nada, hay que esperar, en la actualidad donde se encuentra el precio, de este precio de aquí, y la fecha actual, listo, Así de sencillo puedes hacer un trading preciso. Entonces, luego bajas acá y empiezas a entender cómo montarte aquí. Puedes bajar hasta H4. Y luego bajar H1. O sea, vuelvo y digo, para aprender trading, apréndelo todo, todo, todo, todo, todo en general. No aprendas por pedacitos. No seamos mediocres y menos con el trading, porque ellos, tra ellos utilizan algoritmos de alta frecuencia para competir. Competir entre ellos, ellos compiten entre ellos Si ellos no utilizan ese trading de alta frecuencia para hacer esta cantidad de altos más grandes Que acá no existen patrones, hay manipulaciones y ritmo diferente del mercado Porque todo algoritmo tiene un ritmo Tiene un ritmo, por eso se llama de alta frecuencia ¿Listo? ¿Listo traders? No olvides darle like al video Suscribirte, activar la campanita si quieres seguir recibiendo esta información de adicción valor haciendo simplemente el backtesting en las gráficas y por y el indicador pues lo vas a encontrar dentro del grupo. Listo, un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.